En hecho ocurrido la noche del martes, desconocidos lograron sustraer siete celulares de una vivienda ubicada en el sector Los Jardines de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Una de las víctimas del asalto narra lo sucedido. Estaba lloviendo en la noche, como en eso de las 9 a diez. Eh, mi hermana estaba haciendo cena y estábamos aquí hablando. Un amigo mío que se llama Ramfi estaba aquí también. Eh, cuando al rato él dice, estábamos compartiendo en internet y estábamos chateando. Al rato él dice que él va para donde su abuela por allí. Entonces él fue, duró un ratito. Cuando llegó, que estaba entrando ahí, eh, ahí mismo llegaron ellos. Démonos celular. Parece que además fue para los celulares, porque ahí había un celular en el radio.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 Y había un maquito chiquito rojo. En tanto que piden a las autoridades más vigilancia en la zona. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.